Chicos, Sofía, chau, chau. toma un bueno, poquito de fruta del sol, por de favor, de y de con la piscina. Cuidado y de claro. repente ir las clases también. ¿no? Claro. Y, y, y está pendiente esa lanzada de tobogán. De tobogán, la pronto. Próxima, muy pronto, muy pronto. la clase, seguro, Sofía. Ya la hace. Pero hablando de piscina, hablando de sol, hablando además también de los cuidados que uno debe de tener. Ajá. Hay que cuidarse muchísimo también de las infecciones que se pueden generar. Cierto. Sí, las infecciones urinarias. Así es. Infecciones urinarias. Cistitis. Así leyendo es. aquí que es el término correcto, estamos precisamente con la doctora. Eh, Grisel Romero para que nos pueda hablar de este tema que es importante y sobre todo también para conocer cómo se produce y cómo prevenirla ¿no doctora ¿Cómo Romero? Está? ¿cómo está? ¿qué tal? Buen ¿cómo día. está? Buenos días. buenos días ¿qué tal? mucho gusto bueno, eh, sí en el verano hay bastante problemas sobre todo con las infecciones vaginales Ajá. una cosa son las infecciones urinarias y otra cosa son las infecciones vaginales mm -hmm. las infecciones urinarias afectan todo el trato eh, urinario mm -hmm. toda la vejiga y eso nos provoca ardor al orinar mm -hmm. un poquito de disuria y a eso lo debemos a que lastimosamente en época de verano pues no tomamos mucho líquido. Uh -huh. Y al hablar de cistitis, ¿a qué nos referimos exactamente? A una inflamación de la vejiga. Yeah. La vejiga está inflamada, por lo cual a veces hacemos también tramos muy largos de caminata, uh -huh. no nos hidratamos bien y de ahí viene todo el problema. Uh -huh. Y otra cosa es la infección vaginal. Uh -huh. La infección vaginal en el verano también es muy frecuente, uh -huh. ya que hay eh, sudamos, ya que no usamos una ropa interior adecuada, adecuada. exacto, uh -huh. una ropa interior Sintética, que es lo que hacemos solamente las mujeres en edad verde jóvenes uh -huh. usan. O ropitas muy ajustadas también. Uh -huh. El tema del verano en ir a la playa, en ir al, a la piscina, también nos quedamos con la ropa de baño húmeda eso, y mojada. ¿no? Y mucho tiempo, ¿no? Claro, Bien. o hacemos que se seque en nuestro cuerpo uh -huh. y eso también nos provoca la humedad en contacto con el aparato reproductor femenino, provoca honguitos, Ajá. que se formen los honguitos, que es lo que nosotros llamamos candidiasis vaginal. Es malísimo eso. Claro. Claro, hay que evitar. Obviamente. Hay que evitar, ¿no? Que la ropita de baño se quede mojada en nuestro cuerpo, ¿no? Por tramos muy largos. Uh -huh. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas, por ejemplo, comenzando con la cistitis? Claro, nos arde al orinar, ¿Diga? ardor al orinar. Orinamos muy frecuente también, a cada momento. Uh -huh. Pasa un minuto y estamos orinando. Uh -huh. Entonces, para eso hay tratamientos, ¿no? Tratamientos farmacológicos, cambiar el estilo de vida, tomar abundante líquido. Uh -huh. Y con el tema de las infecciones vaginales, como les mencioné, a tener un cuidado adecuado con el tema de verano ¿Y ahí cuáles son los síntomas que deberían de llamarnos la atención? ¿no? Sí, bueno, presentamos un flujo vaginal inadecuado. Uh -huh. Todas las mujeres tenemos un flujo okay. vaginal normal, que todas lo producimos entre 2 a 5 mililitros al día. Pero este, este flujo tiene, no tiene que oler mal, no tiene que ser de una consistencia rara y también tiene que ser eh, blanquecino. Uh -huh. Cuando el flujo ya es anormal, él tiene mal olor, puede ser eh, como eh, requesón, blanquecino como requesón o de uh -huh. color amarillo amarillo a verde. Uh -huh. Ahí estamos hablando de una infección vaginal. Uh -huh. Y ahí tienen que acudir al ginecólogo para evaluar qué tipo de infección tiene, Bien. porque tampoco se pueden automedicar. Uh -huh. Eso es sumamente importante, no automedicarse, uh -huh. porque ahí adqu adquirimos resistencia a algunos tratamientos. Uh -huh. Nosotros los ginecólogos hacemos un cultivo de secreción y de acuerdo a eso damos un tratamiento adecuado. ¿no? Uh -huh. Los síntomas pueden ser el flujo, el mal olor, la picazón. Ajá. La picazón en uh -huh. cualquier momento del día y es incómodo, te puedes rascar uh -huh. cuando estás caminando o estás en horarios de trabajo. ¿no? Yeah. Doctora, ¿y, ¿y cuál de todas esas problemáticas es la que tiene más incidencia y también la más peligrosa? Uh -huh. digamos? Bueno, no es peligroso exactamente, pero la que tiene más incidencia en esta época son las infecciones vaginales. Uh -huh. Las infecciones vaginales por el tema de que, Sudamos, hacemos caminatas largas, el calor no ayuda, la ropa interior sintética, pues ahí empieza una infección vaginal. El también usar protectores diarios. Mm. Eh, lastimosamente está bien comercializado pero no lo debemos usar nosotros uh -huh. los ginecólogos no lo, lo, no lo recomendamos podemos pues uh -huh. usar al final de la menstruación uh -huh. un, unos días, un, unos días uh -huh. pero no todos los días porque es sintético el, uh -huh. el, el protector, el protector uh -huh. diario y al estar en contacto con los genitales pues provoca aumento de flujo aumento de alguna infección recurrente uh -huh. también aparte de eso el hacernos la depilación uh -huh. de la parte de, la, de los genitales uh -huh. eh, sí, bueno, está de moda en verano por ir a la playa y todo eso pero nosotros los ginecólogos recomendamos que en la parte cerca a los, a los genitales a los labios mayores labios menores no hacer una depilación uh -huh. láser una depilación eh, con rasurador o algo así uh -huh. solamente recortar la parte de ahí porque de todas maneras los vellitos protegen nuestra vagina uh -huh. de cualquier infección de cualquier eh, bacteria o honguito que se quiera Mira, qué importante, meter por ahí no acciones sí, para claro. prevenir además bueno, ¿cómo la encontramos? ah ya bueno estoy en redes sociales como doctora Grisel Roma. Mero, también estoy trabajando en la clínica Isabel. Perfecto. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y darnos estos consejos tan importantes, pero ahora queremos compartir esta imagen. Mira, Cintia, esta fotografía, estas imágenes, a ver si la vas a reconocer.